Se me hace eterno el tiempo en el que tú no estás aquí Me le he pasado contando los días ya para salir Me muero por abrazarte y por mirarte sonreír Ya que por una pantalla Sí, tenemos que cuidarnos y esperar que la pandemia Se acabe y ya podamos mirar juntos las estrellas Salir como hace tiempo con la luz de luna llena Y dormir entre tus brazos es la sensación más bella Te extraño demasiado como no tienes idea Extraño tus abrazos, tus besitos que me llenan De amor en mucho exceso y duele que la cuarentena Me separé de ti pero después de la tormenta La calma llegará y otra vez podré mirar Esa cara angelical y besarte sin parar y créeme te valoro más que a todo el papel de baño Te amo yo tanto en verdad Pronto acabará, te juro que vale la pena esperar Todo esto será y lo nuestro se quedará acabará, te juro que vale la pena esperar Por ti porque lo nuestro no podré verte aunque de noche mucho rece 40 días para mí son como 40 meses No podré invitarte a pasear por el parque un rato Nada de café ni pelis ni neves ni tacos Solo podré mirarte en la pantalla de mi cel mandando notas de voz preguntando qué vas a hacer Aunque digas que no aguantas y que me quieres tener Debemos estar en casa hasta que todo marche bien Créeme que me aguanto para salir a buscarte Soy capaz de ponerme cubrebocas y guantes Y si se han agotado mi inventario no Casero con algún paliacate chido de esos de mi abuelo. Estaré guardando dinero para algún detalle. Si es que te miro pronto, algo quisiera regalarte: un gel antibacterial creme porque quiero cuidarte y un jabonzote para que puedas bañarte. Acabará, te juro que vale la pena esperar. Todo esto será y lo nuestro será. Vale la pena esperar Por ti porque Lo nuestro dure un